Vale, pues bueno, vamos a empezar lo que sería ya el curso. Eh, si habéis usado, no sé si habéis usado ya la herramienta, ¿vale? Pero como este en este verano se, se instaló la versión de Sakai 20, ¿vale? Han cambiado algunas cositas, ¿vale? Eh, lo que yo voy a hacer, os hago un resumen principal de, de lo que veis en pantalla, ¿vale? Que esa sería la herramienta. Os explico un poco por encima la, la, lo que son las secciones, pero luego. Ya os explicaré un poco la filosofía y, y, y sobre los, los puntos de creación, ¿vale? Lo más importante sobre las, las fases. Pues primero tendría que ir al fondo de preguntas, tendría que ir a una batería de preguntas, ¿vale? Esto ya lo veremos sobre la marcha. Esta es la pantalla principal, ¿vale? De test. Cuando accedéis a cualquier espacio del campus virtual, tenéis una herramienta que es, lo tengo cerrado, ¿vale? Pero es esta aquí, test y cuestionarios, ¿vale? Eh, ahora, como veis está vacía, porque no se ha hecho nada. otra cosa que os quería comentar, quizás no os lo he comentado. Como estamos todos eh, asignados como docentes, vale, en este espacio, si queréis podéis ir siguiendo mis indicaciones, vale, pero no empecéis a crear aquí pruebas, más que nada porque me empezarían a salir a mí aquí pruebas y es un poco complicado a la hora de explicar, ¿eh? Luego ya os daré, un, luego ya tendréis tiempo de practicar, vale, y hacer lo que queráis. Pero si queréis, si queréis ir, sí que podéis ir siguiendo la, podéis ir siguiendo la la sesión vale, pero no, no vayáis interactuando en con la herramienta. Vale, comentan si ¿sí tenéis o Sí. Vale, lo, lo miras tú, no en mí si caso, y voy siguiendo. ¿vale? Pues lo que os comentaba, vale. Esto sería la, la página principal. En este caso, no hay, no hay pruebas porque no hay ninguna creada, ¿vale? la opción FJs, eh, que te permite añadir las pruebas. ¿vale? Luego veremos lo de las plantillas. En principio no se suelen usar, pero al final las plantillas no dejan de ser eh, configuraciones predefinidas. ¿vale? El fons de preguntas que es lo que más vamos a trabajar con ello. Luego tienes dos opciones aquí, que registres desde informe de la actividad, que luego ya lo veremos más en detalle, que al final esto lo que te indica es te da información sobre comportamientos, en este caso respecto al alumno, y en este caso sobre un examen en concreto. ¿vale? Luego, si hacemos alguna prueba, lo veremos. Y luego la papelera, que esto es añadido de este año, que esto no estaba, eh, que te permite recuperar eh, exámenes si los has eliminado. O sea, si por error has eliminado alguna prueba o algún, o algún borrador que tenías, estaría en la papelera. ¿vale? Así que no os asustéis si de pronto borráis algo, eh, porque se puede recuperar. ¿vale? Bueno, vamos a, vamos a empezar lo que sería... Eh, la creación de, de pruebas, ¿vale? Pero lo que os decía, antes de empezar a crear una prueba, lo que interesa en esta herramienta es crear preguntas, o sea, tener una batería de preguntas. Bueno, vosotros imaginaos que tenéis que tenéis eh, una serie de preguntas, tenéis almacenadas 10-20 preguntas, ¿vale? Y luego será muy sencillo crear los, crear los exámenes, ¿vale? Por que os comento esto: el primero, ¿vale? Yo me iría a fonts de preguntas, ¿vale? Ahora, vosotros aquí estáis viendo, seguramente vosotros cuando accedáis a este espacio de fondos de preguntas no veréis lo que, yo, lo que os estoy enseñando. ¿Veis que pone creador? vale. ¿Esto qué se debe? Se debe a que los fondos de preguntas están vinculados a vuestro identificador. ¿Vale? Esto quiere decir que eh, todo lo que creéis en este espacio eh, estará accesible desde cualquier asignatura. ¿Vale? O sea, vosotros, todas las, todas las asignaturas que tenéis asignadas en el campus virtual, aunque sean de diferente temática, podéis acceder a las preguntas. ¿Vale? ¿Esto está bien o está mal? O sea, tiene, quiero decir, tiene dos, dos vertientes. O sea, hay gente que le gusta que pueda hacer de todos, de todos los espacios y hay gente que no. Pero bueno, esto es importante a la hora de crear los fondos. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiero decir? Que cuando vosotros creéis un fondo de preguntas, ya os digo, vosotros lo veréis todo vacío, cuando vosotros empecéis a crear fondos de preguntas, eh, no creéis, como he hecho yo aquí, ¿vale? Yo lo he hecho mal, porque bueno, pero esto como son de prueba es que pongo año o que pongo o que pongo aquí fondo 1, ¿vale? Intentadle darle eh, un nombre identificativo. Quiero decir, pues si están referenciadas alguna asignatura, lo que podéis, por ejemplo, crear es una carpeta para cada asignatura o hacerla por temática, ¿vale? O si solo hacéis asignaturas relacionadas con un tema y todas son, por ejemplo, pues, de estadísticas y que las podéis almacenar todas dentro de una carpeta estadística, ¿vale? Al final lo que os quiero decir es que intentéis categorizar las preguntas de alguna manera, que no os creéis un directorio aquí, un fondo, que sea fondo 1, fondo 2, ¿vale? Porque, porque luego este fondo lo veréis desde todas vuestras asignaturas. ¿vale? Entonces, si accedéis a una asignatura en que no tenéis referenciado a este fondo, eh, no, no, no veréis, no, no sabréis de dónde viene o, lo ten, o sea un lío, ¿vale? Me explico. ¿Vale? Es, es, esto como comentario a la hora de crear a la hora de crear los fondos, ¿vale? Eh, si acaso lo primero que vamos a hacer es lo que os comentaba, lo que os interesa es tener un repositorio amplio de preguntas, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir un fondo. O sea, Veis que pone aquí a un un funds no, ¿vale? Yo hago clic aquí. ¿Veis que os pide el nombre? Es lo que os decía, aquí no hagáis como yo, ahora voy a hacer, ¿vale? Que hago fondo, prueba, ¿vale? Lo podéis hacer si queréis hacer una prueba, pero quiero decir, pensad que luego esto lo tendréis repartido entre todas las asignaturas, entonces es más cómodo que al principio penséis, pues bueno, ya os digo, podéis crear una carpeta para cada asignatura, o si queréis utilizar las preguntas, eh, hacerlas por temática o por dificultad, ¿no? quiero decir, la... cómo los organicéis no es importante, lo importante es que los organizéis de alguna manera, ¿vale? Le doy a fondo prueba. ¿Vale? Me lo tendría que. Bueno, es como tengo muchos, tendría que estar por aquí. Un segundo, a veces tarda en recargar, ¿vale? Aquí, ¿vale? Vosotros, Ya os digo, vosotros en principio no tendréis ninguno o tendréis alguno si habéis trabajado con la herramienta. Pero ahora haría clic en el nombre, ¿vale? Vale, yo aquí tendría, digamos, mi carpeta, mi carpeta, mi directorio, donde tengo almacenadas mis preguntas. ¿vale? ¿Ahora qué sería lo interesante? Eh, lo interesante sería eh, generar una batería importante de preguntas. ¿eh? Luego, luego veremos por qué es importante tener una batería, pero tampoco os agobéis ahora decir, bueno, ¿pero es que tengo que crear 100 preguntas. No, pero tú puedes, por ejemplo, crear 10 preguntas ahora, eh, pues ir, ir, ir ampliando la, el fondo de preguntas, el mes que viene a añadir más, el año que viene a añadir más. Lo bueno de esto es que esto se mantiene de año en año. Entonces, al final tendrás una batería importante de preguntas y luego veréis que es, que, que es interesante esto porque, luego, por ejemplo, puedes crear exámenes diciéndole: Pues quiero que me hagas un examen cogiéndome 10 preguntas de este fondo, vale, de manera que será un examen aleatorio. E, imaginaos, si tenéis 10 preguntas, pues no tiene mucho sentido porque los exámenes serán iguales. Pero contra mayor sea el fondo de preguntas, eh, mejor serán los exámenes, más aleatorios serán y más variados serán. ¿vale? Por esto, la, la, la idea final que os tenéis que quedar es esa: O sea, yo me hago un, como un baúl con muchas preguntas. Y luego de ese baúl puedo ir cogiendo preguntas. Ya, por eso es lo que comentaba, ya veréis. O sea, una vez tienes creado el fondo de preguntas, crear un examen es tarda cinco minutos. O sea, porque tú no has de crear las preguntas. O sea, tú le creas el examen y le dices, mira, cógeme las preguntas de aquí <coughs> y adelante. ¿De acuerdo? Eh, bueno, supongo que hasta ahora, como no, no, me vais siguiendo, no, no, no hay más dificultad, ¿vale? Eh, pues vamos a ver cómo añadir preguntas, que es lo interesante. Sabéis que aquí. ¿Quién es fondo? No, bueno, si sí os comento un poco, veis que aquí pone. Departamento Group, que es? Bueno, esto, ya os digo, no hagáis mucho caso de esta información. Esto supongo que es eh, por si le quieres dar alguna información descriptiva al fondo, pero la verdad, si os digo la verdad, es que tampoco tiene mucho sentido porque no hay un buscador de fondos. Por lo tanto, eh, seguramente. Perdón, un segundo, aquí lo miro ni sale aquí, o sea, ya os digo, o sea, al final es información que le puedes añadir uh, al fondo, pero como tampoco está indexado de ninguna manera, es como las palabras clave o los objetivos, eh, Ya os digo, podéis añadirlas, pero no, no... A la larga supongo que si están puestas es porque algún día se indexarán y se generará algún tipo de buscador o, o, o algo que te permita hacer un filtrado por estos campos. Pero ahora mismo no existe, por lo tanto, aunque le pongáis un nombre, ya os digo, no, no... Es importante. Vale, sí que os comentaba, veis que puedes añadir un subfons, que quiere decir, puedes añadir eh, subcategorías, o sea, es lo que comentaba al principio, pues tú te puedes crear una categoría principal que sea asignatura o temática y luego dentro de esta asignatura o temática, pues hacer subdirectorios con preguntas del tema 1, preguntas del tema 2, o preguntas complicadas, preguntas menos complicadas, o, o si lo queréis poner todo dentro de un directorio, pues preguntas de estadística, preguntas de economía, preguntas de matemática avanzada, no lo sé, ¿vale? O sea, al final es, es que sepáis que podéis categorizar de una manera, ¿Vale? En este caso no vamos a crear ningún <coughs> subfondo, sí que vamos a hacer es lo que os interesa, es crear preguntas, o sea, tú te interesa crear, tener una, una serie de preguntas, ¿veis? Aquí que pone, hacéis una pregunta, ¿vale? Hago clic aquí y veis que ahora eh, aquí hay un desplegable. Creo que cuando estoy compartiendo pantalla no lo veis, ¿no? Ahora, cuando, ahora estáis viendo cómo abro el desplegable. Creo que no se ve. No, que no, no. ¿sí, que, ah, ¿sí o no? Bueno, no lo sé. Vale, bueno, es igual. Si, si, si estáis siguiendo, si no, es igual. Os lo puedo comentar desde aquí. Creo que esto es un problema del, del compartir pantalla. Pero bueno, aquí lo que tenéis es una serie de... Es una serie, ¿ves? Se pone seleccionar el tipo de pregunta. Es qué pregunta quieres añadir vale eh, Veréis, si, si me estáis si lo estáis siguiendo de vuestro ordenador o si no, si igual no os, no os preocupéis, que hay como, no, sé, no lo estoy contando, pero hay como 10 tipos de preguntas. Pero tampoco, no, ya os digo, no os agobiéis porque no es interesante. O sea, al final las preguntas que vosotros más usaréis serán eh, las preguntas tipo test, la clásica tipo test, con una pregunta y varias opciones. Eh, hay otra opción de, de relacionar, la típica pregunta relacionar con dos columnas A y B y que has de relacionar las los conceptos de la columna A con los conceptos de la columna B. ¿vale? Hay otro, ya os digo, hay, os estoy comentando quizá las cuatro preguntas sí que más usaréis, las de tipo test, las de relacionar. Hay otra opción que es de imagen interactiva, que también os lo comentaré, que al final que este, este tipo de pregunta lo que te permite es subir una imagen, marcar zonas de esta imagen, ¿vale? y luego que el alumno tiene que reconocer estas zonas. ¿Vale? La de completar también, que veo que lo comenta la Monse Parra, la de completar, que serían las típicas eh, las típicas exámenes de filling the gap, de, yo recuerdo así, de inglés, o sea que tienes una, un texto con unos huecos y el alumno tiene que completar estos huecos, ¿vale? Y tú le puedes, y le puedes eh, obviamente, cuando creas la pregunta, le das las opciones correctas y luego el sistema eh, las evalúa. Vale, esto, bueno, no os lo había comentado, pero esto es quizá lo, lo, lo mejor, no, no lo mejor, pero una de las cosas mejores que tiene esta herramienta es. Bueno, comentaba Montse, que en su caso sería francés, pero bueno, en el tema de idiomas, ¿vale? Lo que os decía, una de las mejores cosas que tiene esta herramienta es que tú te generas las preguntas, le indicas al sistema cuál es la respuesta correcta a esta pregunta eh, y luego el sistema evalúa automáticamente todos los exámenes, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis muchos alumnos, tenéis 100 alumnos, hacéis un examen eh, que hagan los alumnos, vosotros no os tenéis que preocupar de corregir estos exámenes. Obviamente el sistema los evaluará y os dará la nota final en función de los parámetros que habéis definido, ¿vale? que os decía, habíamos hablado del tipo test, del de completar, de relacionar. Os estaba comentando de la pregunta de imagen interactiva, ¿vale? que es, es, es un tipo de pregunta en que puedes colocar una imagen, ¿vale? definir unas zonas de esta imagen y luego el alumno tiene que reconocer estas, estas zonas. A lo mejor así explicado no se acaba de entender, pero imaginaos, por ejemplo, que tienes... Eh... <coughs> Un map, eh, un, un, una imagen con músculos, ¿vale? Y tú marcas dónde están los músculos y el alumno te tiene que seleccionar estos músculos, ¿vale? La, la única, el único, no problema, pero la única limitación es que solo puedes definir zonas, eh, eh, perdón, zonas cuadradas, ¿vale? Rectangulares o cuadradas, ¿vale? Entonces a veces limita la zona de acceso, de acceso. Luego lo veremos. esta sí que la explicaremos más en detalle y luego veréis, solo explico un poco el tipo de pregunta. Y luego hay una también que también se usa mucho que es. Pregunta calculada, ¿vale? que luego la veremos. Esta es muy potente para para temas de matemáticas y de cálculos, ¿vale? Porque esta pregunta lo que te permite es definir fórmulas con unas variables, ¿vale? Y luego estas variables puedes definir unos rangos que tomarán, ¿vale? Ahora, ahora sí he explicado, a veces me cuesta también entenderlo, pero para que os hagáis una idea, pues tú puedes definir eh, cuánto es x más y. ¿Vale? Y tú defines un rango de X y de Y, entonces al alumno le salen valores diferentes a cada alumno. O sea, tú dices, la X toma valor entre 0 y 10 y la Y toma valor entre 0 y 10. ¿Me explico? entonces luego al alumno pues, le saldrá, ¿cuánto es? 4 más 3. A otro alumno le saldrá, ¿cuánto es? 8 más 9. ¿Vale? Pero tú has definido que el resultado que ha de poner el alumno es la suma de estos dos variables si he explicado que no, no sé si se acaba de entender pero bueno luego, luego lo veréis ¿eh? lo importante es que tú puedes definir fórmulas con variables que estas variables toman unos valores que tú defines y aparte también defines eh, cuál es la fórmula correcta de esta, de esta ecuación digamos ¿vale? entonces es muy potente por lo que os comentaba porque puedes definir cálculos matemáticos y puedes definir fórmulas eh, de manera que a cada alumno le salga unos valores diferentes en el enunciado ¿vale? que es lo interesante. Cuando hacíamos exámenes de cálculo, de, que básicamente lo que, lo que hacías era, si cambiabas los valores, tenías que reescribir. O sea, no, no sirve con que el alumno se copie el resultado, ¿vale? Porque tiene que recalcular los pasos. ¿Vale? Esto, digamos, seríamos serían las preguntas, los tipos de preguntas que hay. Eh... Voy a intentar explicaros algunas, tampoco voy a entrar en todas porque al final tampoco tiene sentido. Lo, lo interesante es que conozcáis, quizá la de completeo y alguna más os la comentaré, pero ya os digo, os comentaré así las de, las de tipo test, que es las que me vais a usar, y las de pregunta calculada, que también es bastante complicada, pero bueno, os digo, lo interesante es que os quedéis con que tenéis estas opciones, cómo funciona la herramienta. Y luego, si os ponéis a hacer eh, este tipo de preguntas y veis que no que no saléis, o que está complicado, o que no entendéis algo, ya os digo, luego luego si acaso cuando antes de acabar el curso os pondré el correo nuestro, ¿vale? Pero cualquier duda, sin problema, o sea, por correo, por teléfonos o por... Podemos hacer videoconferencia como queráis, ¿vale? Pero ahora, para que veáis un poco cómo está estructurado, ¿vale? Voy a elegir la de tipo test. ¿vale? Ahora quizás sí que habéis seleccionado tipo test, ahora que lo he elegido, ¿vale? Le doy a esa. ¿Vale? y ahora veis que aquí sale una serie de opciones ¿vale? una serie de opciones con que, eh, con que tienes que rellenar para, para crear la pregunta luego veremos que hay una forma un poco más automática de crear preguntas ¿eh? no tan potente lo digo porque ahora no, no, el hecho de ver tantas opciones no nos no tire para atrás pero bueno fijaos que al final es una cuestión de leer tampoco no es complicado ves valor ¿Valo en pulse de la respuesta ¿Vale? pues digo esta pregunta valdrá un punto vale si quieres que alguno vea la respuesta eh, luego aquí, ¿ves? Te pone tipo test, si quieres que, eh, que descuente los errores, ¿vale? Fijaos que si aquí pones, eh, pues quieres contar a cada respuesta incorrecta. Pues bueno, pues, tío, pues cada fallo descuenta, ¿vale? Paid parcial es si quieres marcar algunas opciones como semi-correctas, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes tipo test y la correcta es la a, pero si te ponen la B, eh, le quieres dar medio punto en vez del punto entero, ¿vale? Esto es por si queréis. Eh, eh, darle pues más, más, más facilidad al alumno a la hora de aprobar o de conseguir la nota. ¿vale? Y luego estas dos opciones es si permites al alumno eh, que haya, o sea, normalmente por defecto es un tipo de test, es eh, la pregunta, las opciones que colocas y hay una correcta y el alumno solo puede elegir una. ¿vale? Aquí es por si queréis cambiar, por si queréis que pueda elegir varias correctas, eh, o sea, aquí en este caso sería varias correctas, selección múltiple. Aquí esto está mal traducido, esto ya lo hemos reportado, pero no veo que no lo han resuelto todavía. Esto no es selección múltiple, o sea, es varias correctas, pero el alumno solo puede elegir una. Esto es también, supongo, para darle más facilidad. Pero ya os digo, o sea, en principio los tipos de test clásicos son los primeros, tal como está, con, tu, con las opciones eh, a elegir alumno el alumno, hay una correcta y el alumno puede elegir una. ¿vale? Aquí iría al texto, ¿vale? vamos a poner algo muy sencillo, ¿vale? voy a hacer dos más dos, ¿vale? diría lo que tiene que, eh, que ver el alumno, y veis que aquí os ha, hay un listado. Veis que pone A, B y aquí serían las opciones. Vale, pues aquí pongo 4, 6, 8 y 10, ¿vale? Digamos que estas son las opciones que saldrían al alumno, y obviamente hay que marcarle cuál es la correcta. Vale, y digo, pues bueno, la correcta es la lo que os decía. Tú aquí te vas creando una batería con unas preguntas, con unas opciones. Bueno, aquí le, veis que le podéis comentar un, un comentario al alumno, que esto luego lo puede ver, luego lo veremos en configuración. Le puedes dar un, un comentario si lo tiene bien o lo tiene mal, o darle alguna razón, darle un feedback. Eh, a ver, esta pregunta pues es muy sencillita, pero si ponéis a lo mejor una pregunta complicada, pues le podéis dar una explicación de por qué este concepto es así, o por qué esta fórmula es así, o por qué se ha calculado esto de esta manera. ¿vale? Digamos que le podéis dar feedback de ayuda al alumno. Y al final, bueno, si queréis añadir más preguntas, fijaos que por defecto salen cuatro, si queréis más. Si en el caso de que quisierais menos si la dejáis vacía, pues ya no la cuenta. Eh, a la teoría de respuestas es que las opciones A, B, C o D no salen en el orden que la habéis introducido, ¿vale? O sea, esto es para darle un poco más de, de variedad a, a, a los exámenes, pues para que todas las opciones no salgan A, B, C o D, ¿vale? Por lo tanto, si el alumno pregunta cuál has puesto tú, la A, vale, pues que tu A es diferente a mía, ¿vale? Aquí solo hay que tener en cuenta, eh, cuando hagáis exámenes, en que las opciones se autorreferencian. ¿Qué quiero decir? Hay algunos exámenes en que pone la A. La, la A y la B son correctas. La C es correcta. ¿vale? Si, si hacéis referencia al orden en que salen las opciones eh, que tiene que elegir el alumno, no marquéis esta opción porque esta, si no, os lo desordenará. ¿vale? Sería un lío. Y cal un round es si queréis que os razone un poco el alumno la respuesta porque ha elegido esa. En principio no se suele elegir, ¿vale? Porque ya os decía, justamente lo potente de esta herramienta es que no tenéis que estar revisando, pero si queréis podéis pedirle un round eh, Y luego aquí fijaos que hay un feedback global a respuesta correcta o a respuesta incorrecta, ¿vale? Igual que teníamos un feedback a nivel, de, a nivel de opción, ¿vale? Y estas tres opciones al final es lo mismo que os he comentado antes con los fondos. Todo de los metadatos, en principio... Eh, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido porque no, no los indexa de ninguna manera, por lo tanto no hay forma de saber luego qué metadatos hay asignados a cada pregunta. vale, ¿Vale? Le daría a desa. ¿Vale? Fijaos que aquí ya tendría una pregunta. Supongo que me vais a y... decir, ¿qué es crédito extra? En las opciones creo que salía... <coughs> Credit extra lo, el problema es que luego no eh, a la hora de configurar el examen puedes reescribir la pregunta pero credit extra se define como que el que la nota sería no la tendría como la nota global o sea, es, es complicado explicar y esto yo me estoy dando cuenta o sea si tú marcas una, una pregunta como credit extra digamos que si el examen es sobre 10 vale podría ser sobre 11 no la tendrían en cuenta en la nota global Sería como añadido al final. En este caso, tampoco tiene mucho sentido marcarlo. Si, si hubierais trabajado con cualificaciones, sí que a lo mejor tiene más sentido, porque puedes añadir un elemento que sobrepasa... El, digamos que si el examen es sobre 10, puedes añadir, aparte, un trabajo extra que, si el alumno te lo hiciera todo bien, podría sacar un 11. ¿Vale? Pero, en principio, os digo, no, no esta opción en las opciones de las preguntas no hace falta que la marquéis, porque no tiene mucho sentido. ¿Vale? En cualificaciones, por ejemplo, sí. O sea, tenéis que tener la idea de esto, de decir que si malco algo como crédito extra es que puedes sobrepasar la nota máxima del curso. O sea, a veces cuando. Yo recuerdo, a veces cuando estudiabas, o sea, había nota sobre 10, pero luego había un trabajo extra, que también si lo hacías todo perfecto, a lo mejor podías sacar un 11. ¿Vale? Pero en principio ahora mismo no, no, no os preocupéis. O sea, la idea es esta. La idea es que generéis vosotros un fondo de preguntas. Vale, esta sería lo que serían las preguntas tipo test. Supongo que hasta ahora me vais siguiendo un poco. O sea, la idea es. La idea ahora lo que estamos haciendo es esto, es generar un repositorio de preguntas y almacenando preguntas. Luego veremos cómo podemos hacer con estas preguntas. ¿vale? Pero la idea es esta. O sea, la idea es <coughs> generar preguntas de manera que luego podamos crear exámenes de una manera más cómoda. ¿vale? Perfecto. ¿vale? La, la, la idea es esta. ¿vale? Ahora hemos visto, por ejemplo, el tipo de pregunta tipo test. ¿vale? Vamos a ver <coughs> si acaso... Eh, las preguntas, voy a añadir otra pregunta, ¿vale? Las de las correspondencia. ¿Vale? Lo que os decía, estas son las preguntas de Veis que más o menos la estructura es la misma. O sea, al final sí que cambia las opciones, pero a la hora de añadir preguntas. Estas es las que os comentaba antes de dos columnas, columna A, columna B, ¿vale? Le, le doy a la puntuación, fijaos que también sale esto aquí de crédito extra, pero bueno, no le hagáis caso. Eh, esta pregunta pues valdría pues 10 puntos, ¿vale? Aquí pondría el texto, ¿vale? Es igual lo que pongo, ¿vale? Pero fijaos que los que los pares correctos, pues los tendríais que colocar aquí, ¿vale? Imaginaos que yo pongo, seguimos con las sumas, ¿vale? Aquí 2, 2, y esto sería 4, ¿vale? Luego ya, ya os explicaré esto, qué significa esto de new, ahora no le hagáis caso. Al final, fijaos que lo, vosotros lo que tenéis que añadir Sorian, serían las parejas válidas. Luego el, el sistema obviamente las desordena, pero ¿eh? yo diría, de esa Vale, Fijaos que aquí tenéis, va, es la opción, correspondencia a 4. Pues ahora añadiría otra. 2 pues. más 3, 5. ¿vale? Yo voy a Vale, ¿Hay alguna pregunta por aquí? ¿Vale? O sea, la idea es ir generando los pares correctos. Vamos a añadir otro, pero yo entiendo que la idea queda clara. ¿Vale? más 5 sería 7. Y desaparece ya. <coughs> Eh, vale, aquí tendría una serie de columnas. Fijaos, la, la, la columna primera, la que pone opción, sería la columna de la izquierda y la corresponde... Bueno, no, no sé exactamente cómo lo muestra en pantalla, pero bueno, al final la, la filosofía es la misma. El alumno tendría que elegir eh, qué opción corresponde con la, con la opción de la primera columna, que corresponde con la opción de la segunda columna. ¿vale? Aquí... <coughs> Fijaos que os decía, claro, el problema es que los desplegables no se ven, pero bueno, en la tema de correspondencia, por defecto, dejadlo en new. Aquí el problema es que si queréis usar, imaginaos que ahora vuelvo a colocar, ¿vale? Vuelvo a colocar eh, otro resultado que es el mismo. Supongo pongo. Eh, 4 más 3, ¿vale? Que sería 7, ¿vale? Pero en vez de colocar eh, otro parejo, otro parej, no porque. Eh, Sería incorrecto. O sea, Si aquí coloco, lo hiciera así, digamos que los 7 siete, siete serían diferentes para el sistema. Al final, el sistema lo, es el de identificador. Claro, a mí lo que me interesa es que este resultado, ¿vale? no sé si lo veis, este resultado es el mismo que este. Entonces, luego el alumno elija cuál elija. vale Sería lo mismo. Fijaos que aquí pone 7, pero internamente este 7 es el correcto. ¿vale? Vale, solo para que lo sepáis, en principio eh, eh, no es importante. Esto es el new. Como otra cosa igual, fijaos que aquí pone en none of the above, ¿vale? Aquí el problema es que esto ahora mismo va mal, o sea, va mal. Esto está pensado, imaginaos, por si queréis colocar una opción, antes eh, lo identificaba como distractor, si queréis colocar una opción que no tiene ninguna correspondencia, ¿vale? Para un poco para, para desorientar al alumno, para que no todas las opciones tengan, o sea, que la columna A no tenga una relación eh, con la columna B, ¿vale? El problema es que ahora... <coughs> esta opción de error, de error a la hora de regenerar los exámenes. ¿vale? Por lo tanto, que sepáis que mejor no usarla. ¿vale? Vosotros creáis los, vuestros pares de, eh, de opciones de esta forma ¿vale? y podéis hacer que el alumno evalúe la columna a con la columna B. ¿vale? Final, eh, al final, eso es lo que os comento. Ahora os explico un poco los tipos de preguntas. Al final, ¿qué pregunta usar o no usar? Pues quizá entre test y relacionar... <coughs> Perdón. Me cuesta más encontrar la diferencia. Al final es también encontrar una opción, seleccionar una opción, pero bueno. Al final es lo que más se adapte a vuestro a vuestro gusto. ¿vale? La mayoría de la gente lo que hace son eh, tipo test. O sea, son los tipo test o lo de las preguntas calculadas que quizás son más complicadas. ¿vale? Pero ya ahora aquí tendría otra pregunta. ¿vale? Fijaos que es lo mismo. ¿vale? Voy un poco rápido porque es lo mismo. Son comentarios lo mismo. O sea, el feedback del alumno, si ve respuesta correcta, respuesta incorrecta. Y un feedback global de... Eh, en total de la pregunta, ¿vale? Esto al final lo podéis obviar si queréis. Vuelvo a decir, lo importante es esto, ¿ves? Lo importante es que vosotros tenéis ya aquí dos preguntas, ¿vale? Os voy a comentar si acaso algún par de preguntas más, pero es lo que os decía, al final, si entráis dentro de cada pregunta, veréis que tiene una explicación y que tiene una ayuda. Si al final vosotros os ponéis a hacer esta pregunta o veis alguna opción que no se acaba de entender, la podemos comentar, ¿eh? Pero. Tampoco voy a perder tiempo explicando todas las opciones de las preguntas porque tampoco tiene mucho sentido. ¿vale? La idea es que os quedéis con esto, con que tenéis que crear un fondo y que tenéis que rellenar este fondo con preguntas del tipo que vosotros eh, creáis más conveniente les vale, voy a hacer un poco de explicación digo un poco porque prácticamente este tipo de pregunta quizás nos llevaría a un curso entero pero os voy a explicar un poco el tema de las preguntas calculadas vale porque esto sí que se usa bastante sobre todo en el ámbito matemático en el ámbito más de donde se han de calcular no matemáticos sino donde se han de hacer rehacer más, más fórmulas y se han de, de calcular más elementos basados en variables ¿vale? en variables que pueden, que pueden cambiar ¿vale? fijaos que yo he elegido pregunta calculada Vale, supongo que no os habéis perdido, ¿no? Seguimos todavía en el fondo, estamos en el fondo, estamos creando preguntas para el fondo, ¿vale? Hemos visto la de tipo test, la de relacionar. Y ahora vamos a ver eh, este tipo de pregunta, ¿vale? os digo, es un poco, no complicada, pero al principio cuesta un poco, sobre todo si no le coges la idea. ¿vale? Las preguntas calculadas, fijaos que aquí tiene, que aquí tiene una, una ayuda, ¿vale? Final. Las preguntas calculadas usan un tipo de sintaxis, ¿vale? Si habéis en álgebra o algún tipo de esto, un tipo de síntesis que luego interpreta, ¿vale? Es como, un, como, como si fuera un compilador, o sea, el sistema interpreta este texto, ¿vale? De manera que, según qué indicadores se encuentra, en este caso las llaves, ¿vale? Las interpreta como, como, como código, ¿vale? Ahora, quizás sí explicado, parece, pero lo, lo, lo mejor, para que lo entendáis, es poner una opción, ahí poner un ejemplo, ¿vale? Yo copio este texto aquí de ejemplo que hay. Es lo que os comentaba. Veis que aquí pone, Josep te expomes se en compra imes, ahora en t, bueno, esto es una, en este caso lo voy a quitar, porque esto, ¿vale? Para el ejemplo es más cómodo que lo veamos así, ¿vale? ¿Ves? os dais cuenta, no sé si se ve muy bien, mm, sí, creo que en la pantalla se ve. Fijaos que ¿ves? pone josept, xpome, ¿vale? Sem menja imes, María menja Z, a josephlikeden, w, ¿vale? No sé si se ve bien, pero si os fijáis, todo lo que son variables, digamos, que, que ha de tomar valor, está entre llaves simples, ¿vale? Aquí hay una como se ve bien, es una llave, ¿vale? Aquí es una llave. Y fijaos que esto, que sería el resultado, está ante doble llave. ¿Veis? Ya os digo, ahora al principio, a lo mejor parece un poco complicado, pero fijaos que aquí tenéis la ayuda y tenéis... Y yo un poco os la, os la presento y luego si la queréis usar, pues la, lo podemos comentar. ¿vale? Pero la idea es eso. Tú colocarías aquí el texto, ¿vale? Eh, con llave simple lo que serían variables, variables que tomará el sistema, y con llave doble lo que sería la fórmula. La fórmula resolutiva, ¿vale? En este caso, fijaos, eh, es un ejemplo muy sencillo. O sea, Ellos ¿Cuánto le quedan? Pues es X más Y menos Z, ¿vale? Fíjate que aquí en el ejemplo está, ¿ves? O sea, se come. Entendé, la, la idea entendéis, ¿no? La idea un poco que, que os quiero presentar de que es este tipo de, de preguntas. Vale, vale, fijaos, ahora, ahora tengo aquí el texto, ¿vale? Una vez tienes el texto, veis que aquí hay un botón que pone extraer las variables, el cálculo, vale. Yo le doy aquí. Y es lo que os decía, ahora, ahora, el, ¿ves? Esto aquí ha aparecido de pronto, esto no estaba antes. Ahora lo que ha hecho el sistema es interpretar este texto. Y os decía, este texto es un texto, parece un texto plano, pero todo lo que está entre llave lo interpreta como código, lo interpreta como, o sea, el sistema le salta con una alarma y dice, ojo, que esto lo tengo que evaluar de otra manera. Entonces, detecto que aquí hay una variable, aquí hay otra, aquí hay otra, y aquí hay un resultado. Y es lo que os comentaba antes, fijaos que aquí abajo, ¿veis? Como tienen identificado ya las tres variables? Y yo le voy a decir, bueno, pues, ¿cuál es esta variable? vale? Pues yo quiero que tome valores, pues no lo voy a dejar en cero, no tiene sentido que tenga, ¿vale? De 1 a 10, ¿vale? En este caso, fijaos que puedes definir cifras de decimales y En este caso, vamos a trabajar con enteros, ¿vale? Y luego aquí, pero voy a copiar la fórmula por así. No tienes que escribir. Luego aquí has de definir lo que sería el resultado. Así, al principio parece un poco lioso, pero claro, esto es muy potente. Porque. El decimal es cero. Yo voy a dejar una tolerancia. Ahora os explico todo esto, ¿eh? lo que es la tolerancia y todo esto. ¿Vale? Pero ahora fijaos que tal como tengo definido esta pregunta, o sea, al alumno le saldría. ¿Vale? El alumno cuando hiciera el examen le saldría. Josep T., por ejemplo, seis pomes, Se en compra mes Y María Selimenja. Buit. A ver, aquí lo que sí que no se puede limitar es es definir variables en función de otras, ¿vale? Quiero decir que a lo mejor da números negativos, o sea, no, no, se, puede, no se puede elegir que, que z siempre sea mayor, que siempre sea menor a x más y, ¿vale? Para que no queden bombes negativas, ¿vale? Si me entendéis, pero quiero decir que esto no se puede limitar. Pero la idea es esta, la idea es que tú... Aquí defines un texto, defines unas fórmulas, defines un rango de estas de estas variables, ¿vale? en este caso x y z tomarán valores entre 1 y 10, las 3, ¿vale? de forma que me quede, si tú quisieras que tomara más valores, pues imagínate que está, estás deseando sumar a gente de, de 3 o 4, bueno, no sé a qué edad se empieza a sumar, pero si quieres ser sumas más complicadas, pues sumas el rango y aquí tendrías pues números de entre 1 y 1.000, ¿vale? O es sea, decir, que aquí puedes definir el rango de que toman estos valores. Esto al final también... Puede depender del tipo, de, del tipo de fórmula que estés creando, ¿vale? Pero la idea, la idea que os tiene que quedar es esta. O sea, vamos a dejar en 10. Que tú puedes crear eh, un texto con unas variables, que estas variables toman un rango que tú defines aquí, ¿vale? Pues finales. Y luego lo interesante es que tú aquí eh, le estás indicando al sistema cuál es la fórmula correcta de que resolverá esta, este texto. Digamos, cuál es lo que, lo que es que el alumno tiene que colocar, acá, colocar aquí, ¿vale? De manera. Que luego, cuando los alumnos hagan los exámenes, les saldrá ese texto con X y Z aleatorias entre 1 y 10 y el alumno tendrá que hacer ese cálculo. ¿vale? Por lo tanto, la, la, el, el nivel de copia aquí es prácticamente imposible, o sea porque en este caso es muy sencillo. Pues, mira, pero si tú colocas aquí eh, fórmulas más complicadas, fijaos que aquí te indica, eh, te indica el tipo de fórmulas que puede usar, bueno, son los operadores... <coughs> eh, eh, seno, coseno, coseno, tangente, vale, trigonométrica, logaritmos, logaritmos neperianos, raíz cuadrada, ¿vale? Esto de SQRT, raíz cuadrada, factoriales, eh, sin no sé muy bien qué hace, pero bueno. O sea que sepáis que tenéis aquí. Eh, perdón. Eh, que tenéis aquí eh, una serie de fórmulas matemáticas que voy a usar, ¿vale? Y constantes la pi y el e. ¿vale? Que, que quiero decir que, que es muy potente esta herramienta. Podéis hacer fórmulas muy, muy complicadas. ¿vale? En este caso, porque es un ejemplo muy, muy claro. Y luego, lo que os comentaba, veis que aquí tenéis una opción que pone tolerancia. vale ¿Esto qué indica? A ver, esto en tolerancia es pensar que en este caso los cálculos son muy sencillos. vale Pero si empezáis a trabajar con cálculos con decimales, vale con números decimales, es posible que si hay muchos cálculos, al final... El cálculo vaya perdiendo precisión. O sea, depende de cuántos, imaginaos que depende de cuántos decimales usas para hacer la, el cálculo, pues a lo mejor a un alumno le da 0,66, al otro alumno le da 0,67. ¿Vale? Obviamente, el sistema eh, lo que va a hacer es comparar un número. O sea, él es igual, lo de 0,66, 0,67, o leche o pepito. O sea, el, el, el sistema va a comparar la fórmula que tú le has indicado, el resultado de esa fórmula, con el resultado que le suministra al alumno. ¿Vale? Por lo tanto, a veces. Para, para limitar estos problemas pues le puedes dar, por ejemplo, tolerancia de 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues si la respuesta es, eh, bueno, vamos a poner, tolerancia de 0,1. ¿vale? Pues si la respuesta es 6,4, pues también aceptará correcta 6,5 y 6,3. ¿vale? Al final este rango tenéis que pensar eh, que no limita tampoco, no, no, no dará falsos positivos porque es complicado que el alumno lo haga mal pero el resultado se le quede a una décima del resultado. Normalmente, si lo hace mal, es que le da un resultado totalmente incorrecto. ¿vale? Esto es interesante, que si usáis este tipo de, de pregunta es que la tolerancia la, la coloquéis. No sé si Al final, también depende de depende de los cálculos que se esté haciendo, ¿vale? pero si son unos cálculos, si no podéis colocar una tolerancia de 1, ¿vale? pues, si el resultado es 500, pues será 501 y 499. Al final no, no, ya os digo, no es importante, porque lo sí es importante que la coloquéis, pero no os preocupéis, que decimos es que si pongo una tolerancia de 10, a lo mejor el alumno a cierta casualidad. Es prácticamente imposible. prácticamente imposible que, le, que hagan mal los cálculos y se le quede a 10 unidades de, de, de la respuesta. ¿vale? Pero ya os digo, esta es una es una pregunta que parece complicada el tipo de preguntas, sobre todo con esto de las fórmulas, pero una vez la, una vez tienes la idea, ¿vale? Os digo, aquí hay las instrucciones, se lo explican. Podéis hacer pruebas porque es muy muy interesante, sobre todo el tema de, de que da valores, de, da valores diferentes a cada alumno. vale Por lo tanto, que tiene, tienes mil enunciados para, para hacer la pregunta. ¿vale? Y luego al final, que os comentaba, también hay comentarios, metadatas, no hagáis caso, esto no es interesante. Le doy a Desa. vale Ya tendríamos tres preguntas. y Si queréis ahora os voy a comentar también como último caso de tipo de pregunta, no, no os voy a explicar todas, ¿eh? Yo creo que os quede la idea de, de que tienes un repositorio, que tienes diferentes tipos de preguntas, la que os comentaba de, de imagen interactiva, ¿vale? porque a veces explicado así, sobre todo lo que os decía de las zonas cuadradas, a veces <coughs> cuesta entenderlo. ¿vale? Voy a añadir una última pregunta a este fondo. ¿Vale? Image interactiva, idea de esa... Doy ¿Vale? 10 puntos igual aquí pondría un texto bueno, selecciona es igual texto igual. vale y luego fijaos que aquí tú puedes seleccionar una imagen, ¿vale? Esto, pensad, si tenéis algún tipo de imagen esquemática donde las zonas están muy bien delimitadas, esta prueba, esta pregunta queda muy bien, ¿vale? En el caso que os he puesto yo antes de músculos y huesos, pues quizá no era el mejor ejemplo, ¿vale? Porque al final los, los músculos y huesos no son muy cuadriculados, ¿vale? Pero. Pero ahora, ahora entenderéis la idea, ¿vale? Voy a, no sé si tengo por aquí... ¿Qué imagen tengo? Debo tener imágenes grandes. Bueno, no hagáis caso, voy a coger, voy a coger una del CIDUI aquí. No hagáis caso a la imagen, ¿eh? O sea, no, no, no. de una imagen que tenía, creo que era pequeña, del y del año pasado, creo. ¿Vale? Ahora vosotros, digamos que vosotros habríais subido esta imagen aquí, ¿vale? Esta sería vuestra imagen de, de zona. Voy, voy a poner un ejemplo sencillito, ¿vale? Imaginaos que tenemos que, que elegir los colores, ¿vale? Ahora. ¿Vale? No, no, no sé si se está viendo, claro, ahora estoy creando aquí una marca, no sé si se está viendo en la captura, supongo que sí vale sí veis veis fijaos veis yo, yo añado vale veis esto es lo que os decía yo he definido zonas activas de la imagen veis ¿Qué lo que os decía tienen que de ser de forma de forma cuadrado ¿vale? cuadrado rectángulo vale veis yo ahora qué añadiría por ejemplo rojo y rojo diría que es esta zona de aquí vale añadiría otro bueno estos son los dos son azules o verde no sé si bueno este lo vamos a es verde vamos a entrar en este debate y añado otra que es azul, ¿vale? Aquí lo interesante, ¿veis? Os digo, primero las zonas han de ser así de forma en eh, forma de cuadrado, ¿vale? Aquí lo interesante, con esto de crédito parciales, si quieres que, que el alumno, si le pones crédito parcial, no es el alumno, los tiene que elegir todos, si no los elige todos correctamente, ¿vale? porque tú al final, fijaos, espero, os estoy liando, vuelvo hacia arriba, veis que el, pongo, he puesto que vale 10 puntos la pregunta. ¿Vale? En este caso, si ha añado crédito parcial, pues cada opción serían dos puntos y medio. ¿vale? Si le digo que no, o sea, me las tiene que acertar todas. Si no me las acierta todas, tiene un cero. ¿Vale? Pero aquí lo interesante, eh, claro, ahora costará porque ahora, bueno, luego lo podríamos ver como alumno, pero la idea es que tú, el alumno, cuando hiciera esta prueba, el alumno vería, vería esta imagen, ¿vale? Obviamente vería esta imagen sin estas zonas que yo he definido. Y el alumno tendría que elegir, pues bueno, ¿qué es naranja? ¿Vale? En este caso, es un ejemplo bastante tonto y no tiene sentido, pero. Pero el alumno tendría que marcar esta opción, o sea, el, el alumno vería, puede seleccionar las cuatro opciones, Y diría, pues para mí naranja es esto, ¿vale? Y haría clic. Es que el cursor se ve, creo, ¿no? Veis el cursor, ¿no? Cuando... Es que a veces creo que daba problemas. Bueno, pues estoy aquí en, en, en la primera, en el primer, vale, si sí lo veis. ¿vale? Es que a veces creo que no se veía bien el cursor. El alumno, obviamente, no vería estas zonas definidas que tú has definido aquí. Entonces él tendría que seleccionar qué es naranja en esta imagen. Pues naranja es esto, ¿vale? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que os fijaos, ¿ves? fijaos que yo he definido esta zona. Bueno, en este caso se ve más claro, que la he hecho más, pe más pequeña. A ver, fijaos que aquí le seleccionado la zona de azul, ¿vale? Pero si el alumno me hiciera clic aquí, no sé si veis donde tengo el cursor yo, claro que está fuera de la zona activa que yo he definido, le daría error, ¿vale? Por eso, quizá lo más sencillo es que... Uy, ¿qué he hecho ahora? he hecho algo mal, vale? Bueno, es igual. Elimino. Quiero decir que cuando defináis las zonas, ¿vale? Están suficientemente amplias. Bueno, no sé qué está pasando, es igual. Debo estar seleccionando. Quiero decir que luego cuando seleccionáis las, las zonas, ¿vale? Que, que coja todo el elemento que queréis que seleccione el alumno. ¿vale? En este caso, a veces es complicado, sobre todo hacer zonas cuadradas o rectangulares, pero bueno. Por ejemplo, que os decía antes, si el alumno hiciera clic fuera de la zona activa, se lo contaría como erróneo. ¿Vale? Pero bueno, os, os voy a decir lo que os he dicho de todas las preguntas. O sea, la idea es que os quedéis con. que os ofrece esta opción. O sea, que al final eh, hemos visto cuatro opciones. Bueno, la de completeo no la, no la hemos explicado, pero bueno, que también este lo que comentaba antes. No recuerdo que comentaba la Monse, creo, sí. Montserrat. Pero bueno, es una opción de, de rellenar huecos. O sea, tenéis un texto que faltan palabras y la fui a rellenar. Pero la idea es que sepáis que tenéis estos tipos de opciones, pues tipo test, la de racionar, sobre todo la de la de pregunta calculada, la de image interactiva, ¿vale? Que os dé una variedad a la hora de evaluar al alumno. O sea, tú te generas un repositorio, tú puedes generar un repositorio con diferentes tipos de preguntas, no hay problema. Y luego la, y luego el sistema te elige de ese repositorio las preguntas que tú le digas, ¿vale? Pero la idea es esta, la idea es que tú tengas un repositorio de preguntas y, y que lo vayas generando, ¿vale? Ahora le voy a dar, por ejemplo, a Desa. ¿Veis? Y los decía, ahora, ¿vale? digamos que ahora ya tendríamos un repositorio. En este caso tiene cuatro preguntas, no es muy pequeñito, pero bueno, para, para, para el ejemplo ya vale. Eh, vosotros tendríais un repositorio con una serie de preguntas, ¿vale? Y el tema del repositorio, digamos que, que ya lo tenemos cerrado. O sea, en este caso en nuestro concreto, ¿vale? Pues tendríamos un... Un fondo de preguntas con una serie de preguntas que yo me he creado una batería y yo ya tendría mis preguntas aquí, eh, con su puntuación, con su respuesta correcta, ¿vale? Yo ya me olvidaría un poco del fondo de preguntas, a ver si no hay ningún error y siempre puedes ir añadiendo más, pero bueno, en principio ya tendría mi fondo de preguntas, ¿vale? Vamos a ir ahora a lo que os decía antes, vamos a ir ahora a crear un examen, que es lo que os digo, ya veréis que es, es... luego lo veremos el tema de la configuración un poco más en detalle, ¿vale? Pero, y luego a la hora de crear exámenes veremos que hay dos opciones. Pero ahora vamos a crear un examen, digamos, copiando las preguntas de este fondo. Yo mira. ¿Vale? Vamos a volver a la página principal, ¿vale? Ahora estamos aquí. ¿De acuerdo? Me seguís todos. Estamos en la página principal de test, no hay nada. Veis que aquí arriba pone FJs? ¿Vale? Yo iría a clic a FJs. y hago crea una prueba nueva. ¿Vale? Le doy un nombre. Luego explicaremos esto de qué es crean Fenus de lenguaje de Márquez. ¿vale? Vamos a crear el asistente. Le doy a crea, ¿vale? igual que plantilla opcional no elegéis nada, ¿no? no hace falta que elijáis. Luego ya veremos la configuración. Le daría un nombre, le doy a crea, vale. Y veis que ha cambiado el entorno. Ahora estoy aquí en el entorno de esto que pone, bueno, fijéis una par, vista previa, en configuración. Esto lo veremos luego. <coughs> eh, veis que aquí tiene, fijéis una pregunta, vale. Si desplegáis, no sé si me estáis siguiendo, no, pero bueno, si, si desplegarais veríais. Que al final es parecido a las opciones que salían cuando añadíais preguntas. ¿Vale? Veis que sale, pues, completé. Pero si os fijáis, la última opción pone copia desde el Fons de Preguntas. ¿Vale? Entonces yo me iría, me iría al examen. ¿Vale? Elegiría copia desde el Fons de Preguntas. ¿Veis que ahora me ha cambiado el entorno? En este caso tengo muchas, pero buscaría, creo que el Fondo Prueba. Sí, tenía tres. ¿Vale? Elegiría el Fondo que estoy buscando. Y veis que aquí tengo mis preguntas, ¿vale? Pues yo diría, mira, quiero colocar estas preguntas, ¿vale? Fijaos que las he, bueno, si no he ido muy rápido, he entrado en el fondo, ¿vale? Las he seleccionado y hago copia. Por eso os decía antes, ¿veis? Por eso os decía antes que tú una vez tienes el repositorio, o sea, crear los exámenes es prácticamente inmediato, ¿vale? Luego veremos la configuración, ¿vale? Pero veis que aquí salen las cuatro preguntas que he añadido, ¿vale? Eh, una cosa, una vez tenéis creado estas preguntas aquí, si modificáis la pregunta en el fondo no se modifica en el examen, ¿vale? Por lo tanto, si, o sea, si vosotros habéis creado una pregunta y veis que hay un error, o sea, tendríais que eliminarla del examen y luego volverla a copiar del fondo, ¿vale? esto es lo que, O sea, digamos que lo que te hace es una copia, no te hace un enlace, ¿vale? Eh, pero habéis, o sea, habéis visto, o sea, como tú aquí ya tienes eh, un examen creado con cuatro preguntas, porque estas preguntas serán de tu fondo, ¿vale? Esta es una primera opción. Vamos a explicar la segunda también dentro de este mismo examen. ¿vale? Imaginaos que vosotros, vale, yo me he creado estas preguntas, este aparte, pero yo he elegido estas preguntas que quiero que salgan en el examen. Pero luego también os lo comentaba antes. ¿Sabéis que os he dicho que tú le puedes decir al sistema, por ejemplo, que te elija eh, pues, dos preguntas aleatorias de un fondo? ¿vale? De forma que estas preguntas siempre son diferentes. En este caso, tú al poner estas preguntas aquí a mano, el examen siempre tendría estas cuatro preguntas. vale. Por lo tanto, el alumno siempre vería estas cuatro preguntas. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo sería la otra opción. ¿Vale? Esta sería la que os comentaba primero de añadir preguntas, que era a tipo de pregunta copiada desde el fonts. Y ahora vamos a ver la otra opción. La otra opción se hace desde aquí arriba. ¿Veis que pone a una par? ¿Vale? Yo diría a una par, te pide un título, pero bueno, tampoco es inter... no, no os preocupéis porque creo que ni le sale a alguno el título, pero te lo pide. ¿Vale? Y aquí veis que pone... Preguntas creadas, crear una perura. ¿vale? Esto no tiene sentido, es justamente lo que acabamos de hacer. A nosotros lo que nos interesa es la otra opción. ¿veis? Fijaos que pone elección aleatoria desde un fondo de preguntas. Fijaos que si selecciono esta opción, vale, te salen aquí, aleatorización. ¿vale? Te dice selecciona, pregúntese, y aquí, bueno, en este caso tampoco nos sé si se desplegar, pero bueno, yo elijo, por ejemplo, eh, el fondo, os usar el mismo que usaba el fondo prueba, ¿vale? Que tiene cuatro preguntas y le digo, cógeme dos preguntas de este fondo, ¿vale? Luego tiene, si quieres que se generen para cada prueba, aperto el juramentos. en principio, cada vez que es libre una prueba que te las genera aleatoriamente, ¿vale? Y luego aquí, es si lo único, no inconveniente, sí que es que te, te pide, o sea, todas las preguntas que estén en el mismo fondo, si vas a usar esta opción, tienen que tener la misma puntuación. ¿Vale? En ese caso que nosotros hayamos hecho, fijaos que no, que le damos algunas preguntas diferente puntuación. En este caso no, porque fíjate que te pide otra vez, es digo, los correctos valen un punto, ¿vale? O sea, quiero decir que te, que si recordáis cuando creamos la pregunta, eh, le ponías la puntuación de la pregunta, ¿vale? Pero generando, cuando las generas desde aquí, de forma aleatoria, desde un fondo de preguntas, te vuelve a pedir el, la puntuación. Y fijaos que aquí, además te lo explica. yo digo, aquí esta configuración sobre Scroll original, ¿vale? De manera que esta es lo que cuenta. Vale, pero fijaos lo que acabo de hacer. Fijaos que es muy rápido. O Se ha he hecho AVEGIS una par, he seleccionado elección aleatoria de un fondo de preguntas y le he dicho, mira, quiero que me cojas dos preguntas de este fondo. En este caso tiene cuatro preguntas, no tiene, lo vuelvo a decir, no tiene sentido, pero imaginaos que tenéis un fondo con 40 o 50 preguntas. y dices, cógeme cinco de este fondo. Eso te asegura que te generarán los exámenes de muy de muy diversa forma. ¿vale? Yo le daría a DESA. Vale, fijaos que ahora te, seguimos con este examen, con el test 1. Teníamos, tendríamos eh, las cuatro preguntas que he añadido a mano. Y luego, fijaos, veis que aquí pone elección aleatoria del, de fondo prueba. ¿vale? En este caso, no te las muestra no te las muestra porque no, no, son, no, no se sabe qué preguntas son. Cuando lances el examen, te cogerá dos preguntas desde fondo. ¿Vale? Eh, otra cosa igual, lo mismo que os comentaba antes con el tema del fondo. Veis que aquí te pone la fecha. están general, a partir del fondo se pregunta si te pone la fecha. Vale, Esto es porque si, si vosotros modificáis el, el fondo a posteriori, una vez habéis creado esta prueba, en, en principio no te tendrían en cuenta las preguntas. ¿vale? Veis que aquí tiene una opción de actualizar las preguntas. Si vosotros hacéis cambios en este fondo antes, bueno, cuando lo publicas igualmente te lo actualiza automáticamente, ¿vale? Pero es más cómodo para aseguraros. Si le dais aquí actualizar las preguntas, ¿vale? Bueno, ahora lo único que habrá hecho es cambiar la hora, supongo, ¿vale? Te dice a las 11:58. En este caso ponemos un cambio, ¿vale? Pero es lo mismo que os comentaba antes, que cuando añades preguntas a un examen y las modificas desde el fondo no se modifican. Aquí igual, o sea, cuando tú tienes un, un examen creado desde un fondo aleatorio, digamos que te marca, te marca, te coge una imagen de ese fondo a la hora que lo has creado, ¿vale? Entonces, cambios a posteriori o añadidos de preguntas no te las tienen en cuenta. Pero bueno, normalmente si esto lo hacéis al final no, no, hay, no hay problema, ¿vale? Os decía, esto es respecto a crear el examen. Eh, ya os decía, veis que es muy rápido, o sea, yo he creado una parte añadiendo preguntas a mano, seleccionando y añadiendo preguntas aleatorias elección fonts de, de, de preguntas. ¿vale? Eh, ahora, si acaso vamos, veis que aquí hay dos opciones. Hay que poner configuración y publica. ¿vale? Vamos a volver a la página principal para que veáis un poco lo que, sería, lo que sería la página principal, ¿vale? Cómo está estructurada, porque veis que antes no salía. ¿vale? Vamos a volver al principio, ¿vale? Y veis que esto antes no salía. Si veis la página principal, aquí salía vacío. ¿vale? Esto qué indica, ¿veis? Vosotros aquí, cuando vosotros estéis trabajando con la herramienta. Esto, esto lo han cambiado. Si habéis trabajado, si habéis trabajado ya con la herramienta, esto lo han cambiado este año. Veis que aquí tiene, es borrain, test 1, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto es que significa que esta prueba es un borrador. Esta prueba no está publicada, ¿vale? Por lo tanto, esta prueba no la ve ningún alumno. No la puede ver. O sea, aunque tú hubieras definido fechas eh, que, la, que el examen se abriera hoy a la 1 o a las 10, ¿vale? No estaría abierto porque no está publicado. ¿vale? Por lo tanto, una, eh, antes de. Una vez tienes sacado un examen, para que sea para que sea accesible para el alumno, lo tienes que publicar. ¿vale? Igualmente lo puedes publicar eh, sin miedo a que el alumno lo vea, porque hay otra opción que es el eh, la fecha, luego lo veremos en la configuración. ¿vale? Pero si sí, lo que es interesante es que si tú en tu examen pones borrain, no, no lo ve el alumno. ¿vale? Otra cosa igual, esto es, a veces algunos profesores nos digan que esto lo, va, lo borran. Una vez lo publican, lo borran. Eh, no lo borréis porque, en principio, el examen publicado no lo podéis editar. O sea, esto digamos que es vuestro borrador y y si queréis hacer algún cambio, tenéis que hacer cambio en el borrador y volver a publicar, ¿vale? Si realmente tenéis muchos exámenes y os molesta, fijaos que aquí arriba tenéis un desplegable donde puedo filtrar, pues es borra los es publicar. en este caso no hay ningún publicado, ¿vale? Los activos, inactivos, ¿vale? Sí que es verdad que si trabajáis con muchos exámenes, al final esta lista se puede alargar, pero usando este filtro de aquí arriba, ¿vale? Pues, pues yo solo quiero ver mis borradores, pues los borradores, quiero ver las publicadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es solo referente a lo que sería la interficie eh, principal de, de la herramienta. ¿Vale? Pues vamos a volver otra vez al, al examen. ¿vale? Fijaos que aquí tenéis la prueba que vais haciendo. También os daréis cuenta que desde esta herramienta las cosas se pueden hacer desde varias formas. ¿eh? Al final se pueden llegar al mismo sitio desde diferentes caminos. ¿vale? En este caso, fijaos que aquí tienes el Swarrange y si hacéis clic aquí... Os pone edita, vista, Vale, nos vamos a ver la edita y veréis que volveremos a donde estábamos al principio. Veis, ahora estamos aquí eh, editando el examen. Vale, os comentaba, vale, el examen tiene que estar publicado para que esté accesible al alumno. Veis que aquí hay un enlace que pone publica. Esto lo haremos al final. Ahora lo que vamos a ver es el último paso, digamos, de los tres pasos, lo que os comenté al principio. O sea, es un poco de recapitulación. recapitulación. El... Primero hemos creado una, un fondo de preguntas, ¿vale? donde tienes tú, eh, donde vas alimentando la base de datos de forma que tienes una serie de preguntas. Yo no veo que, que digo. Eh, ¿No estáis viendo la pantalla ahora? Sí, sí, sí, he vuelto a, he vuelto a la edición del examen, ¿vale? Tienes que ver sí, las preguntas. No la veo, pero la veo con unas letras muy grandes y no veo cuando... Eh, no sé no, grandes eh, quizás claro me comenta debe ser problema de o de a lo mejor el navegador o es que no sé no no no, no sé que no tengas ¿Tú te que te no tengas pues, bueno, pues sí debo, saldré y volveré a entrar a ver qué pasa vale, vale vale perfecto bueno lo que os comentaba hemos visto el fondo de preguntas hemos visto cómo crear un examen Cómo desde este examen eh, vinculo preguntas de dos maneras diferentes, las copio directamente o las genero aleatoriamente a una fecha una par. ¿vale? Y ahora iríamos lo que sería no la última parte, pero sería el tema de configuración, ¿vale? Hasta ahora no hemos visto nada, supongo que pensáis, pues, bueno, yo, ¿dónde defino yo, pues no sé, las fechas de apertura, las veces que puede enviar el examen, si quiero que vea la nota, si no quiero que vea la nota, ¿vale? Todo esto se hace desde configuración. O sea, si tú te vas a configuración ¿Vale? Haces clic aquí. ¿Vale? Igualmente, ahora tampoco, si no habéis entrado nunca, o sea, si ahora habéis todas estas opciones, pensáis que hay mil opciones, pero al final eh, son tres o cuatro opciones las que vais a cambiar. ¿eh? El resto las dejáis por defecto como están y no hay problema. ¿vale? Este, primero lo obvio. ¿vale? Os, voy a, os voy a comentar un poco, fijaos que aquí hay como cinco secciones principales de configuración. Os explico las, las importantes, ¿vale? lo que serían las importantes de configuración. Pues bueno. El nombre de Juramen's. ¿Cuántas veces permites que haga el examen el alumno? O sea, por defecto, fijaos que pone una vez. Si es un examen clásico, con un envío, no hay problema. Si queréis que el alumno lo pueda hacer más veces, o incluso si es un examen de autoevaluación o de autoformación, podéis hacer que lo haga limitadas veces. Solo quedaos con esto, ¿vale? ¿Está disponible? Pues esto es la fecha en que estará disponible el examen. Pues eso es lo que os comentaba antes. Tú puedes publicar un examen, pero si aquí defines que la fecha de disponibilidad. Será el 4, ¿vale? Pues tú lo dejas publicado, el examen ya está publicado y está a la espera de que llegue el día, ¿vale? Y dices, pues bueno, tienen fecha desde el día 4 hasta el día 8, ¿vale? Pues perfecto. vale, Aquí lo que tú definirías serían los... Eh, el periodo, el periodo en que el alumno tendría acceso a este examen, ¿vale? Y aparte del periodo, tú aquí le puedes indicar el tiempo que tendrá para hacer el examen. ¿vale? Dice, dices, pues bueno, pues yo quiero que haga... pues yo qué sé cuarto de hora, ¿vale? Pues el alumno tendrá un cuarto de hora, o sea, el alumno una vez inicie el examen, eh, tendrá 15 minutos para hacerlo, ¿vale? Igualmente aquí eh, hay que tener en cuenta que estos 15 minutos también están, o sea, están bloqueados por, el, por este campo que se defino aquí, Data Yuramen. ¿vale? Quiero decir, eh, tú has puesto que tiene hasta el día 8 a las 12, ¿vale? Pero imaginaos, si el alumno empieza a las 12 menos 10, no tendrá un cuarto de hora, tendrá 10 minutos, ¿vale? Quiero decir, es que esto es más tema del alumno, que es que lo tiene que saber, o sea, si el alumno tiene tiempo de hacer el examen hasta las 12, es hasta las 12, o sea, no tendría 15 minutos en ese caso. vale eh, Las otras opciones, bueno, si te si permites, y si una fuera de término en principio, déjalo que no, o sea, notificación por correo electrónico tampoco, y mostrar ya os digo estas opciones. Eh, Algún comentario, perfecto, vale. Eh... Me La salto porque tampoco no añaden más, más, más importancia. Vale, <ríe> sí que hay otra cosa que han añadido esta vez que también es interesante. Que veis que aquí pone excepciones para el de Vale, esto que te permite hacer ¿vale? Bueno, la, la parte está disponible de juramen, Se os comentaba ya, no, no, no hay más. Es importante el tema de Juramen y si el tema de fechas y si el tema de, de cronómetro. Vale, la otra opción, <ríe> fijaos que pone excepciones a la", esto. Esto antes era más complicado hacerlo. Esto, imaginaos, con un ejemplo se ve claro. Imaginaos que tenéis, o sea, ¿vale? Vosotros habéis puesto que el, que el examen durará 15 minutos, ¿vale? Es un caso real que, que, que, que ha pasado. O sea, imaginaos que tenéis alumnos con dislexia en el aula, ¿vale? Y estos alumnos, pues quizá en vez de 15 minutos, eh, le queréis dar pues, 25 minutos, ¿vale? Porque en un caso concreto, ese alumno necesita más tiempo. Antes había que hacer un grupo, había... Ahora es más sencillo, o lo podéis hacer, pero usuario, y veis aquí, en este caso, como solo hay un usuario de prueba, pero imaginaos que aquí buscarías el usuario, ¿vale? Y le dirías, pues este, bueno, vamos a hacer con este, por ejemplo, ¿veis? Pues que este es alumno, en vez de un cuarto de hora, tendrá media hora, ¿vale? Si los otros campos son los mismos, no hace falta que los toques, si los dejas en blanco, pues asume el valor que tiene por defecto, ¿vale? Pero tú, imagínate que a este alumno le quiero dar 30 minutos, ¿vale? Pues elijo test, elijo trend, hago, hacéis una excepción. Vale, y fijaos que aquí tendrías que este alumno, en vez de los 15 minutos que he definido para hacer el examen, tendría 30. ¿vale? Esto es por si, imaginaos que queréis dar algún, o por grupos, si podéis hacer, por ejemplo, fijaos que aquí también te permite hacer excepciones por grupos. Pues imaginaos que tienes dos grupos en el aula. En vez de duplicar el examen, quieres que un grupo, eh, la fecha de disponibilidad sea a las 12, pero el otro alumno sea a las 12 y media. ¿vale? Pues también podéis definir. O sea, Lo, lo que os ha de quedar claro es que podéis definir excepciones, tanto para el tiempo que tendrá para hacer el examen, tanto para la disponibilidad, ¿vale? Pues esto que yo digo, esto lo, lo, lo comento porque esto es añadidos de este año, que esto si habéis usado la herramienta no no estaba, ¿vale? ¿Vale? Supongo que ha quedado claro de las excepciones, ¿Vale? Ya os digo, por eso os decía que hay, hay muchas opciones, pero pero al final es lograr un resumen así re rápido. Pero al final son lo de, lo de nombre de juramentos, fechas, excepciones, ¿vale? Y ahora vamos a ver otra opción que también es importante, que es la de cualificación y comentarios a la prueba, ¿vale? Eh, <coughs> vale, eh, bueno, hay algunas opciones que se entiende, pero bueno, los comento, ¿vale? Eh, puntuación registradas y a diversos juramentos, pues lo que dice, o sea, si le permites varios envíos, ¿qué quieres que almacene? Pues la, la mesa alta, la barrera, la micha, bueno como vosotros queráis. Esto es referente al alumno. ¿eh? Luego, vosotros creo que tenéis un historial, pero bueno, si el alumno, que nota queréis? Aulación si anónima, ¿vale? ¿Esto que queréis? Esto, en principio, no lo tendríais que marcar. Esto es por si queréis hacer alguna encuesta, ¿vale? y marcáis esto, eh, no veréis la no veréis la nota del, del alumno, ¿vale? No, no, no, no sabréis qué examen corresponde a cada alumno. ¿vale? Si lo enviáis a puntuación, sí que creo que sale en cualificaciones la nota, pero realmente vosotros si accederéis a la herramienta de test, eh, tendríais envíos del alumno, pero en vez del nombre saldría un identificador, de manera que no podríais ver, eh, no podríais saber exactamente eh, qué envíos de cada alumno. Vale, esto está pensado, supongo, para hacer encuestas o donde realmente no es interesante, pero en principio esto lo marquéis porque luego eh, a posteriori no se puede modificar. ¿vale? Por lo tanto, si hacéis un examen final, por ejemplo, y marquéis esta opción es un lío, porque luego no hay correlación entre entre código y usuario, por lo tanto no no, no habría manera de saberlo. ¿vale? Esto eh, introdujo aquí en niveles en las nivel preguntas, bueno, no hagáis caso, porque esto es lo que os comentaba antes de cuando añadís comentarios a nivel de opción o a nivel de feedback global. Recordáis que había unas cajas de texto por donde podéis poner comentarios en las opciones. Bueno, esto es, podéis poner a los dos como queráis, ¿vale? Afecta a eso. Si, eh, si habéis puesto comentarios en las opciones o comentáis a nivel de pregunta, pero bueno. Aquí, esto sí que es importante. Bueno, todo es importante, ¿vale? Pero, pero aquí estas dos secciones, ¿vale? Lo marco aquí. Veis que aquí tiene eh, introduir tipos de comentarios, introducir opciones de comentario avanzadas, ¿vale? Esto es que a veces esto puede ser un poco líoso. Esto se refiere a lo que verá el alumno una vez haya hecho el examen, ¿vale? Una vez haya hecho, mientras esté haciendo, pero depende de cómo esté modificado. Pero, ¿veis? Fijaos que aquí, el primero, <coughs> podríamos definir, el primero podríamos decir el bloque de cuándo, o sea, cuándo va a ver la cosa o cuándo no la va a ver, ¿vale? Y aquí en el segundo bloque es que va a ver. ¿Vale? Esto se entiende claro con los ejemplos. Fijaos que aquí tienes cuatro opciones. Pone, no os mostrarán comentarios al alumno. Esto es que el alumno hace el examen y no recibe ningún tipo de feedback. No ve ni la nota ni nada. O sea, cerrado. Esto lo podéis marcar si luego vosotros publicáis las notas en cualificaciones o, o enviáis un Excel o le enviáis la nota por correo. En principio no está, muy, no está recomendado. Es como la segunda opción. Comentarios inmediatos. ¿Qué indica comentarios inmediatos? Esto indica que los comentarios están disponibles desde que inicia el examen. ¿vale? Esta opción tampoco está recomendada ponerla por muchas razones. Primero, porque, porque si colocáis comentarios en las opciones, estos comentarios ya los ve el alumno y generalmente estos comentarios se pueden interpretar si la respuesta correcta es incorrecta. ¿vale? De la misma forma que si aquí colocara respuesta correcta, luego veremos qué son estas cajas, pero le estás indicando que el alumno nada más empezar el examen ya ve la respuesta correcta. ¿vale? Por lo tanto, esta opción de comentarios inmediatas, eh, generalmente no la tendrías que marcar nunca. No la tendríais que marcar nunca porque, no, no es, a no ser que sea lo que comentaba antes, algún tipo de test autoevaluativo no es muy recomendable. O sea, no, no, no, A veces lo hemos comentado no encontramos el sentido de esta opción. ¿vale? Lo interesante son estas dos. Bueno, interesante. Estas son las que vosotros vais a trabajar. ¿Veis? pone comentarios sobre el Yuramen. ¿Esto qué implica? Esto implica que el claro, alumno verá, a veces el problema es que no se interpreta bien qué significa comentarios. Luego veremos. En la segunda fase, los comentarios pueden ser todo. Puede ser la nota, la respuesta correcta, pero aquí lo que le estás indicando es que una vez el alumno haya enviado el examen, recibirá el feedback. El feedback que luego definimos en este segundo bloque. ¿eh? Pero La diferencia es esto. Una vez comentarios y primeramente, cuando hace el envío y luego esta opción que que pones comentarios mostrar mostrarán estudiadas en un esdate. Esto, es, esto tiene sentido. Imaginaos, por ejemplo, que dais una semana para hacer el examen. ¿vale? Eh, habrá alumnos que hagan el examen el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, vale. A veces eh, para evitar que, eh, que entre ellos se pasen pues, las respuestas o lo, lo que es. Claro, la, la idea es que, por ejemplo, la nota pues, la reciban todos el mismo día. La nota la reciben, por ejemplo, el lunes, ¿no? Una vez se acabado el periodo, ¿vale? De forma que tú podías definir aquí, eh, no sé cómo estaba configurado este examen, pero bueno, pues que todos los alumnos recibieran los comentarios este día. ¿Vale? independientemente de cuándo lo envíen. Esto también depende de vosotros. Es ¿eh? lo mismo que comentaba antes. O sea, vosotros podéis eh, hacer que el alumno vea el, el, la nota y los comentarios cuando envía el examen o en una fecha determinada. ¿vale? Esto respecto al primer bloque, lo que os decía, el, el cuándo, que sería cuándo ve el alumno algo, o no lo ve nunca, o al juramen, o en una fecha determinada. Y luego, este segundo bloque es lo que os decía, es que al final, comentarios, fijaos que comentarios pueden ser todas estas opciones. ¿Veis que las tengo? Bueno, la primera, fijaos que pone, no me es la puntuación del estudiante eh, a la prueba, ¿vale? no tres preguntas, entonces por si queréis que se lo vea la nota, por defecto te lo he dado la opción. Pero imaginaos que le queréis dar una, una variedad al, al, al feedback que recibe el alumno, ¿vale? Pues aquí puedes elegir, bueno, pues yo quiero que el alumno vea, mira, quiero que vea... Eh, la puntuación y vea los comentarios, por ejemplo, pero no vea la respuesta correcta, ¿vale? De esta forma, el alumno vería la respuesta que ha puesto, vería su nota, vería los comentarios que no hemos puesto las opciones, pero no vería la respuesta, ¿vale? O, en cambio, quiero que vea la respuesta, pero que no vea la nota. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque lo podría evaluar él, ¿eh? pero bueno, quiero decir que, le, que, que en estas opciones se refieren a lo que aquí llama comentarios, o sea, comentarios pueden ser todas estas cosas, vale, en función de tú lo que hayas definido, vale, por lo tanto, tú puedes jugar un poco po con con lo que verá, vale, lo que verá y cuándo lo verá, ¿vale? al final, ya os digo, es quedar con la idea de los dos bloques, o sea, el primero es eh, cuándo verá los comentarios y el segundo es qué comentarios verá, vale, una vez entendido esto, al final es, ya os digo, lo único, lo único, quizá que os puede dar problemas es Imaginaos que, que hicierais esto. Comentarios inmediatos y, y dejar a todas esas opciones. Esto no está recomendado porque esto está un poco oculto. El alumno a veces no se da cuenta porque el botón de comentarios está arriba. Pero si dejáis esta opción, implica que el alumno una vez inicia el examen ya ve todos estos comentarios. Por lo tanto, vería hasta la respuesta correcta, la, la respuesta del estudiante no porque no la ha hecho todavía. Pero bueno, vería todos los comentarios y todas las respuestas. ¿vale? Por lo tanto... Eh, eh, por defecto nunca viene marcada esta opción, por lo tanto tampoco os preocupéis que por defecto no va a salir. Pero bueno, podéis elegir entre estas dos opciones o comentarios En función de lo que vosotros queráis. Vale. No sé, ¿estáis muy silenciosos? Supongo que vais siguiendo. No tenéis ninguna duda si hasta ahora ni todo lo vais siguiendo más o menos bien. Vale, perfecto. bien vale. A veces este tipo de formación es un poco rara. Estamos todos así callados. Vale. Bueno. Pues eh, esto sería referente a la configuración, ¿vale? Os hago un resumen rápido, ¿vale? De la configuración. O sea, tú tienes el, el examen, y ya os digo, lo importante, lo que. Importante, importante al final es un poco todo, pero lo que tenéis que fijaros, ¿vale? El nombre de Uramens, que está aquí en disponible tu Uraments, las fechas de disponibilidad, pues decir, bueno, estará disponible de tal a tal, si le dais un tiempo límite al examen, ¿vale? Si queréis añadir alguna excepción a algún alumno, pues bueno, la añades y si no, no lo añades. Y en cualificación, eh, sobre todo, ojo con lo de amaga identidad del estudiante, que en principio esto no viene marcado, no lo que hacer. vale Y luego los comentarios, pues, que verá? Porque a veces pasa que algún profesor nos indica, no, es que eh, hemos hecho un examen y el alumno, pues, no ve, no ve la respuesta. O no ve, pues, a lo mejor es que lo tenéis así configurado, ¿vale? Fijaos que aquí lo que haría el alumno no vería nada. Pues, bueno, pues, si le marcas... También esto no os preocupéis porque esto se puede hacer a posteriori, o sea, una vez está hecho el examen, hay alguna configuración que no te la deja tocar, o no te deja tocar tampoco modificar preguntas ni modificar configuración de preguntas. Pero alguna configuración sí que la de identidad no te la deja modificar, pero alguna sí que te la deja. Por lo tanto, una vez está hecho el examen, si es de decir, Hostia, es, que se me ha, perdón, es que se me ha olvidado eh, marcar esta opción, la marcáis y no hay problema, ¿vale? no, no, no se puede hacer. Vale, pues en este caso, imaginaos que nosotros haríamos al JuraMEN y que vea todo esto. ¿vale? Vale, pues Ya tendríamos casi acabado todo. O sea, Fijaos que hemos ido por los pasos. El primero, hemos creado un fondo de preguntas, hemos alimentado este fondo de preguntas, luego nos hemos ido a crear un examen donde hemos cogido preguntas tanto a mano desde ese fondo como la segunda opción desde AFEJIPAR, que hemos elegido un fondo aleatorio. ¿vale? Hemos ya estructurado el examen, lo hemos configurado desde Configuración, ¿vale? Y fijaos que aquí pone, ¿ves? Desa, que sería, pues guardas la configuración. Y la última opción, recordad que os decía que hasta que no esté publicado el examen no lo ve el alumno, aunque llegara la fecha, ¿vale? Vamos a hacer primero desa, para que veáis la diferencia, ¿vale? Yo le doy a desa, ¿vale? Me guarda ya la configuración. Fijaos que ahora tenemos la estructura, es la que teníamos antes, tenemos la estructura con las preguntas. Teníamos el... Teníamos el la configuración realizada, vale, y ahora ya tendríamos el examen acabado y lo único que no haría hacer es eh, pública, vale. Os decía antes, pública se puede hacer desde aquí o por ejemplo, fijaos que si nos vamos aquí a probes el desplegable, bueno a lo mejor no se ve, pero tiene esa opción también que es pública, vale. Vamos, me voy a ir aquí a Edita para volver para no perder el foco, es que es donde estábamos, vale. Estoy editando el examen y hago clic en publica, vale. Cuando hago clic en publica me sale una un resumen normalmente de lo que es, si los podéis mirar para que esté todo correcto, ¿vale? Pues está disponible en tal hora, pues te coma data limitar, bueno, 15 minutos, ¿veis? Recomanda... bueno, estas es son unas recomendaciones que creo que... que editamos desde aquí o consigno, recuerdo, pero bueno, es, es información para el alumno, ¿vale? Y si está todo correcto, pues hago, publica, ¿vale? De una vez le he dado publica, ¿vale? Veis, fijaos que ahora tengo dos exámenes aquí, ¿veis? Pero que no son realmente dos exámenes, sino que es el borrador y este borrador publicado. Claro, es lo que os decía antes, que a veces algún profesor dice, bueno, yo ya lo tengo publicado, me voy aquí, marco, eh, elimino. Esto no lo hagáis, a ver, en este caso, por suerte, ahora tenemos una papelera que si se elimina se puede recuperar. Pero si ahora yo, por ejemplo, quisiera editar alguna pregunta de textura, no, no te dejará. No te dejará porque está publicada. ¿vale? O sea, si tú te vas aquí a Edita, verás que te sale un, este, sale una alerta que en cuanto la edites la dejará de estar publicada. ¿vale? Por tanto, no lo hagáis. Eh, la idea es esta. La idea es que tú tienes el borrador de Test1 donde tienes todo tu examen montado. Si vieras que hay algo erróneo, pues, a ver, si no tiene envíos, puedes eliminar la prueba o volverla a publicar. ¿vale? Si ya tiene envíos, en principio no la podéis eliminar y, bueno, se tendría que solucionar a posteriori en función del problema. Pero quedaos con esta idea. O sea, los borradores siempre es vuestro, vuestro trabajo que podéis siempre editar y publicar y el Test1 ya es como un modelo publicado y ya está accesible para el alumno. ¿vale? <coughs> Accesible en este caso, eh, no, fijaos, veis que aquí pone publicadas inactives. ¿vale? Que volví, publicadas inactivas, es lo que os decía, el examen está publicado, pero hasta que no llegue el día 4 no estará accesible para el alumno, ¿vale? Por eso os decía que aquí, ahora tenemos dos exámenes, solo ¿no? no tiene mucho sentido, pero si estáis trabajando con muchos borradores, tenéis 5 o 6, pensad que ya se duplica, por lo tanto tendríamos ya 10, 12, 12 filas, ¿vale? Pues desde aquí puedes ver, bueno, pues quiero ver mis borradores, pues mis borradores son esto. Quiero ver publicadas todas, pero dice no no quiero ver las publicadas que, que están inactivas o las publicadas que están activas, vale digamos que os permite hacer un filtrado, vale cuando llegara el día 4, eh, bueno si queréis mirarlo pondría inactiva lo que os decía ¿Recordáis que os decía que se podían cambiar alguna configuración sí que te deja cambiar cuando está publicada, vale pues si me voy a configuración más para hacer la prueba mira mejor vale voy a hacer que se publicara ayer ¿Vale? Le doy a esa. Y ya veréis que ahora, ¿veis? Lo si ahora pone activa. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el alumno ya <coughs> tiene acceso a la prueba. ¿vale? Ahora, si acaso, eh, que quedan queda un poco más de media hora os Entraré, si acaso, con otro navegador rápidamente como alumno, nada más que nada para que veáis, esto también solo afecta al alumno, pero para que veáis cómo lo veis vosotros el envío del alumno y cómo podéis ver el listado de alumnos. Al final, lo único que tenéis que hacer vosotros es ver la, la nota final. En principio no tenéis que hacer nada. ¿vale? Y luego os comentaré un poco de, de lo que os comentaba, de, de que hay otro sistema un poco más automático de crear las, de crear las, las preguntas, ¿vale? que está más limitado pero quizás más rápido. Y si queréis hacemos un poco de comentario o algo, estáis muy callados, supongo que lo debéis entender todo, uh, si no lo comentamos un poco. ¿vale? Si acaso un segundo ahora que entraré entraré como... Luego en el, en, las en la prueba veréis que, que hay un punto que os indico que accedáis como alumno, más que nada para que podáis enviar la prueba que habéis estado probando, y veréis que allí os pone... Sac Creo que es SAC test, vale, eso es el login y la contraseña, o sea, es lo mismo. El login es SAC test, creo, y la contraseña es SAC test Está en el, está en el texto, ¿eh? ahora no, no, si no, no es, es Igual que nos no quedáis con la idea. Vale, ahora lo que voy a hacer es entrar rápidamente. Eh, un segundo. Ah, bueno, quizás porque le... Un segundo, ¿eh? Como le, como le he añadido... Justamente le he añadido un... Claro, como he añadido esto... Un segundo, ¿eh? Había añadido una excepción, por eso no lo veía, pero... Un segundo, ¿eh? Que añade... Ahora en principio... ¿Vale? lo que estoy, estoy en un navegador, no estáis viendo, pero bueno, estoy simulando que soy un alumno... Nada... Para que veáis, más que nada, bah, no sé, voy a suspender, lo estoy haciendo aquí, pensar, ¿vale? vale ya lo he enviado, no os preocupéis por eso. Esto no era importante, o sea, vosotros ya lo veréis en las actividades, pero aquí el problema a veces hay un problema con. Vale, sí, es que a veces hay problema de sincronismo entre servidores, pero veo. No sé si habíais fijado, ¿vale? En test 1 teníamos test 1, está inactiva, bueno, ahora está inactiva porque todos los alumnos la han enviado, no, no os preocupéis, ¿vale? Pero veis que aquí en Jurada hay un 1, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto vosotros, cuando vosotros publiquéis el examen, ¿vale? Lo digamos, bueno, Yo abro el examen mañana a las 10, ¿vale? Tenéis dos horas para hacerlo tenéis abierto una altura de semana, lo vais haciendo. Vosotros veréis que esta columna de llurada ¿vale? va incrementando. Estos son envíos que tenéis del alumno. ¿vale? Os decía, vosotros no tenéis que preocupar de evaluar los exámenes. Vosotros si hacéis clic aquí, en el numerito, y veis que os saldrá, en este caso, vuelvo a decir, eh, eh, solo hay un alumno, por lo tanto no tiene un sentido. Pero aquí os saldría un listado con todos vuestros alumnos un resumen principal, pues el nombre, el tiempo que ha tardado, lo que ha sacado, ¿vale? Aquí podéis hacer ajustes. Pues Dices, no, pues no, pues no quiero que tenga un 11. ¿vale? Quiero añadirle aquí. Pues bueno, le añado un 12. O sea, si queréis. Os digo, si, si detectáis algún error o la pregunta que no está bien explicada, pues bueno, siempre podéis hacer ajustes a posteriori, ¿eh? Pero en principio el sistema ya te calcula la nota, ¿vale? Dices, bueno, yo quiero. A lo mejor ya te es igual, pero dices, bueno, si yo quiero entrar más en detalle, ¿no? Pues ya si haces clic en el nombre del alumno, ¿vale? Veis que tenéis un, un, un detalle pues, de las preguntas y las he contestado, ¿vale? Pues yo he puesto aquí, ¿vale? La primera, he contestado dos, ¿vale? Veis que ya os evalúa, os dice, vale, es la correcta y le doy un punto. Pero en el caso, veis aquí, no he acertado ni una, pues tengo un cero de esta pregunta. Vale, Aquí no he contestado tampoco, ¿vale? ¿Qué, quiero decir, ¿veis? En este caso, pues las tres las he, correct he seleccionado bien, ¿Ves? Es lo que decía, yo el alumno, yo, yo he visto esta parte superior, entonces yo le he dicho que el 1 era esto, que el 2 era esto y el 3 era esto. ¿vale? Bueno, esta eh, vuelve a salir repetida porque he cogido el mismo fondo, ¿vale? no os preocupéis. Pero quiero decir que vosotros podéis ver <coughs> podéis ver en detalle lo que os ha enviado el alumno. ¿vale? De esta forma tenéis aquí la nota. Bueno, esta nota, si la habéis vinculado al libro de cualificaciones, pues ya la tendríais aquí en cualificaciones, pero bueno luego sí que te puedes exportar el excel con los envíos pero bueno eso ya os digo la idea es que eh, eh, os digo la idea del pues que, que os quede un poco yo os digo es, es esta es una de las herramientas más costosas de, de, de, del campus entonces, pero que tiene sus cosas entonces que os quede la idea sobre todo que os decía de, de trabajar con fondos de crear exámenes basándome en fondos Luego configurar el examen de manera que más o menos quede bien configurado y publicarlo. Una vez está estos tres pasos principales, responder a la versión del alumno. ¿Qué quieres decir? Una visión del alumno. De... Eh, tienes una vista previa, ¿vale? Entiendo que quieres decir que si puedes ver cómo lo vería el alumno a la hora de hacer el examen, ¿no? La versión del alumno. ¿No, María? Exacto, sí. Tiene una vista previa. O sea, si os fijáis aquí, bueno, a ver, cerramos, primero acabamos esto y ahora volvemos hacia atrás y comentamos. Esto es lo que vería el alumno, ¿vale? O sea, entiendo que ha quedado claro lo de cancela. ¿Vale? Tú aquí en test, si te vas a, a test, o desde la edición del test, pero que os decía, hay desde varias formas, si te vas en desplegables, tienes una opción que pone vista previa, ¿vale? Si tú le das a vista previa, veis que más o menos sale. Digo, comienza la prueba. ¿Vale? Más o menos, ves A veces no es exactamente igual, pero es lo, es lo, lo, lo, lo más cercano que tenemos, ¿vale? ¿Veis? Que aquí tienes, en este caso pone el temporizado no funciona, pero bueno, el alumno lo vería así, ¿veis? Según, según, pues el alumno selecciona, le ¿vale? haría el hueco aquí, lo que os decía antes, ¿veis? Esto sería lo que os decía de la pregunta calculada. Fijaos que aquí ha asignado unas variables a X y Z, y luego aquí el alumno tendría que poner pues, la puntuación final, ¿vale? Lo voy a dar a FED, porque si no, a veces quedan. Esto no. Es... vale eh, Si acaso. A ver, antes de, de comentaros lo, la, la última opción, ahora como tenemos envío, si queréis os comento estas dos opciones, que al principio las he citado, pero no, no, no hemos entrado en detalle, ¿vale? Que pone informe de la actividad del usuario y Resistencia de Mens. Esto a veces es útil. Eh, para ver un poco el comportamiento. A veces sí que pasa que dices, es que un alumno me ha enviado una prueba, pero dice que no. A ver, no, normalmente todo esto no lo tenéis que reportar a nosotros, a, a correo a virtual. Pero sí que desde estos dos puntos te da un poco más de información, ¿vale? Lo que os comentaba. Si vas a informe de la actividad del usuario, eh, vuelvo a decir, claro, en este caso solo hay un alumno y solo hay una prueba, no tiene sentido. Pero tú aquí elegirías el alumno ¿vale? y te haría un resumen de los test que ha enviado, pues de las pruebas, de cuándo lo ha enviado, de la nota que tiene... ¿vale? Digamos que es un resumen un poco de, de lo que ha hecho este alumno. Y en Resistance de Beniments es al revés. Aquí lo que te permite es filtrar pruebas. ¿vale? En este caso, vuelvo a lo mismo, solo tenemos una prueba. Pero si tú elegieras la prueba y solo tenemos un alumno. ¿vale? Pero verías, pues todos los alumnos, cuándo te la han enviado, el tiempo que ha tardado, eh, bueno, esto de errores es más información para nosotros, pero bueno, que sepáis que a veces cuando, si algún alumno os dice, bueno, una cosa rara o algún, o algún envío que dice que no está claro, ¿no? Desde aquí podéis hacer un poco más de investigación. Tampoco, tampoco nos os compliquéis si veis que hay algo que os da algún error o algo, yo os digo. Esto siempre es correo a nosotros. Pero que sepáis que tenéis estas dos opciones, tanto el del informe de la actividad del usuario, que está más centrado en segundo. Que está más centrado en el usuario, ¿vale? Y luego Registres Devenimens, que está centrado en la, en, la, en la prueba y te da un resumen de incidencias de esa prueba, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Eh, supongo que me vais más o menos siguiendo todos, ¿no? ya sé que os lo he preguntado varias veces, porque como estáis todos tan silenciosos, entiendo que se debe entender todo. ¿Vale? Eh, a ver, así a modo de resumen, ya os digo, eh, forza pues si es forza B ya en ver Rubén. Eh, ya os digo, o sea, el resumen, lo que tendríais que quedar es eso, o sea, son los el tema de, de fondos de preguntas, crear preguntas, bueno, diferente tipología, no os preocupéis por la tipología, solo ya no lo podéis consultar, crear un examen, digamos, con dos opciones, o sea, hay uno con dos, opciones, dos formas diferentes, que es crear copiar las preguntas desde el fondo de preguntas o elegir una serie de preguntas desde un fondo aleatorio, ¿vale? que se hacía, recordar desde ABJS una par. Igualmente, ya os digo, todo esto está grabado, entonces lo podéis revisionar o no lo podéis consultar, pero que, que a veces se olvidan las cosas. Y luego, tienes ya creado el examen con las preguntas vinculadas, te vas a Configuración, que en principio, ya os digo, aunque parecía que había mil opciones, eh, la configuración eh, eliges cuatro opciones, la más importante la que os decía, la de Juramen's, fechas eh, y comentarios que, re que recibirá el alumno. Y luego, una vez tienes estas tres cosas hechas, lo publicas. Y una vez está publicado, ya te olvidas. O sea, porque no, no te compliques, tú puedes publicar los exámenes ya predefinidos para todo el cuatrimestre con las fechas definidas y cuando llegue la fecha, el alumno tendrá acceso. ¿Vale? Digamos que esto sería un resumen rápido de lo que hace la herramienta, ¿Vale? Y ahora son y media todavía vamos bien de tiempo. Si quieres, os comento si queréis, os comento un poco la otra opción que os decía, que era la de crear las preguntas. Como hemos visto ahora, a veces sí que es un poco engorroso crear una pregunta. O sea, tú creas una pregunta sobre todo tipo test, ¿no? Y te has de ir a FEGI, pregunta, tipo test, tienes que poner el título a pregunta. Digamos que es un menú un poco engorroso, ¿vale? Hay otra opción que es la de. ¿vale? Vamos a volver aquí a la fecha, ¿vale? Recordad que es donde estábamos antes. Si os fijáis, aquí veis que pone, que eran las Venus de Texan y de Márquez, ¿vale? voy a explicar esto, ¿vale? Que es? Esto está bien porque a veces es más cómodo, sobre todo si son preguntas, ya veréis que es un poco más limitado, pero que si son preguntas así más o menos sencillitas, tipo test, el tema de preguntas calculadas o preguntas de imagen, la de imagen interactiva no funciona. Pero imaginaos que tenéis una batería de tipo test, esto os puede solucionar un problema. ¿vale? Igualmente luego se puede editar. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Pongo, le doy un nombre, ¿vale? le doy a crear la Fernos de de Marcas. Vale, y le doy a crear. ¿Vale? Veis que os ha cambiado un poco la interficie. ¿vale? Fijaos que aquí hay una hay ayuda. Hay, hay ayuda. Está muy bien la ayuda de aquí, ¿vale? Está muy bien explicado. Instrucciones generales. ¿vale? Pero vamos yo creo que al final, como lo entenderéis mejor, es con un ejemplo. ¿vale? A ver, ¿esto del lenguaje de marcas qué es? Esto al final es como si fuera un. Es parecido a lo de a lo que comentábamos antes con, con preguntas calculadas. ¿vale? Tú al sistema, ¿vale? Vamos a coger este ejemplo y ya lo veréis rápido. Veis que aquí pone ejemplo, ¿vale? Fijas que pone pregunta, ¿vale? Pregunta. Aquí va a ser el primer presidente de Estados Unidos, ¿vale? Hay cuatro opciones. ¿vale? estas dos opciones las quito, que sí será más fácil el examen el ejemplo. ¿vale? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Veis? Esto aquí a primera vista parece lenguaje natural, y, bueno, como, como yo escribiría algo. ¿vale? Pero aquí el sistema, esto lo interpreta como que es una pregunta tipo test, ¿vale? El sistema interpreta que vale 10 puntos, que tiene 2,5 descuento, que esta es la pregunta. Fijaos que estas son las opciones, y fijaos que aquí hay un asterisco, ¿vale? Porque indica que esta es el, la respuesta correcta. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Vosotros? Vos podríais hacer algo así, ¿vale? Podríais, imaginaos que tenéis un documento de texto donde tenéis muchas preguntas, y a veces es más cómodo tener un listado así, ¿vale? Esta valdría, imaginaos que esta vale 5, y descuenta uno y medio, y voy a poner que la correcta, que esté mal, sea esta, ¿vale? Aquí sí que hay que tener en cuenta algo importante. Fijaos, parece que aquí pone, ¿ves? Que aquí hay un paréntesis, que aquí pone puns, que aquí pone descompte. Esto no está puesto para que lo interpretemos nosotros. ¿vale? Esto está puesto para que lo interprete el sistema, que lo interprete la máquina. O sea, él cuando detecta palabras clave, él sabe que esto lo tiene que interpretar como, como la puntuación total y como la penalización. ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Fijaos que nosotros tenemos... Este uno creo que es igual, pero bueno. Fijaos que tenemos estas dos preguntas. Las tenemos en un, en un fichero de texto, en un Word, en lo que sea. ¿vale? Y las, las pego aquí en esta caja de texto, le doy a Segwen, ¿vale? y fijaos... El sistema ya te ha detectado ¿vale? que esta pregunta que es, el tipo de pregunta que es, lo que vale, la penalización, las opciones que hay y cuál es la correcta. Fijaos que la correcta es la marca con, este, con, el, con, el, check, con el checkbox este. ¿vale? ¿vale? Y luego tenemos dos opciones, crea una prueba o crear un fondo de preguntas. Aquí lo, lo interesante no es que creéis una prueba con estas cosas, ¿vale? porque imaginaos que tenéis 50 preguntas, sino que las volquéis a un fondo de preguntas. ¿Vale? Tú, tú harías clic aquí en crear un fonte de preguntas y estas dos preguntas te las pegaría, te las crearía ya directamente en un fonte de preguntas, ¿vale? Con el nombre que le hemos dado a la prueba. Fijaos que cuando hemos creado la prueba le hemos dicho Márquez. ¿vale? Ahora, para que lo veáis bien, quiero os poner un ejemplo, ¿vale? Vamos atrás otra vez. ¿vale? Y mira, imaginaos que dice, bueno, pues yo, ¿vale? Imaginaos que aquí en vez de Descompte ¿vale? no lo escribo bien. ¿Veis lo que ha pasado? ¿Veis lo que os decía? ¿Veis cómo aquí, supongo que me vais siguiendo, ¿vale? ¿Veis cómo aquí ya no pone 2,5? Esto es lo que os decía. O sea, al final, aunque os parezca aunque parezca que es texto, o sea, la estructura no hay que modificarla para nada. O sea, vosotros podéis coger la plantilla que hay aquí, ¿vale? Y exactamente ha de ser lo mismo. O sea, si, aquí, si vosotros queréis que esta pregunta valga en vez de 10.1, ¿vale? Solo tenéis que cambiar el número. No cambies ni la estructura, ni los paréntesis, ni nada. Y aquí igual. O sea, yo que quiero, ¿vale? Aquí con la pregunta, intro igual, con las opciones, yo creo que está, a ver si hay, a veces no sé muy bien si hay que poner el punto o no. Mira, veis sí, cómo como se rompe todo, en cuanto se cambia un poco de la estructura se rompe todo. Por lo tanto, lo mejor, lo, lo más recomendado es, espera, voy a poner. es que cogéis eh, cogéis el ejemplo, ¿vale? que sabéis que va, y si queréis vosotros modificar preguntas... ¿Vale? Es tan sencillo como solo modificar, digamos, lo que es el texto. O sea, cambio aquí la pregunta, intro, y aquí me pongo las opciones, pues, los que sea. ¿vale? Imaginaos que aquí yo pongo pues, ya pongo, bueno, pongo cualquier tutelía, ¿eh? no, no hagáis caso. ¿Vale? Fijaos que yo aquí habría creado una pregunta nueva, pero le doy a Següen, y veis cómo me mantiene la estructura exacta, o sea, no, no, me, ha, no me ha dado ningún error. ¿Vale? Esto, ¿qué, ¿qué os quiero decir? Fijaos que aquí también hay algunas opciones, la de... Eh, la que antes comentábamos de completar también se puede hacer, redacción curta, pero bueno. En principio, esto de lenguaje de marques lo usaréis más para el tipo test, o sea, porque son las otras están muy limitadas. Pero imaginaos que tenéis una batería importante de preguntas tipo test y no queréis hacerlo desde el editor de añadir, de eliminar, añadir, eliminar. ¿vale? Eh, usando esta opción de lenguaje de marques es bastante potente. ¿Vale? Pero sobre todo lo, lo importante es esto. Lo importante es que vosotros, por ejemplo, cogéis este ejemplo que hay, el del presidente, y modifiquéis solo lo que. A ver, creo que si si pones uno aquí esto sí que no hay problema. O sea, la numeración, vale, la numeración no hay problema. O sea, no, no, no hay problema. Pero sí que lo que no tenéis que hacer es modificar la estructura. ¿Vale? por lo tanto, si queréis probar esta opción, podéis coger la estructura esta y bueno, pues, le doy aquí, pues sintiendo que pues si descuento 0,5, pues pongo 0,5. Si no quiero que descuente, pues no pongo nada. ¿vale? El texto, las opciones, A punto de la opción, B punto la opción, C punto la opción, D punto la opción y asterisco la que es la correcta. ¿vale? De esta forma os mantendrá la estructura y os permitiría hacer eh, la creación de preguntas un poco más rápida. ¿vale? Y luego, igualmente, luego cuando creáis este fondo de preguntas, eh, os generará un fondo de preguntas en vuestro espacio y podéis ir allí. Las preguntas serán completamente normales y las podéis editar. Vale, quiero decir, si sí, a lo mejor hacéis esto para una primera versión y luego entráis en la pregunta por si queréis añadir feedback, queréis añadir. No sé, queréis añadir más cosas, ¿vale? Pero que esto os mantendría ya la estructura básica. ¿Vale? Eh, creo que de lo que era así. En plan opciones está todo. Eh, no sé si tenéis dudas o algo. No, no, no hay ninguna duda. ¿Todo ha quedado clarísimo? O me he explicado muy bien o muy mal, no sé, una de dos. No, no tenéis ningún comentario ni nada. Volve. a ver. Igualmente es lo que os comentaba. Espera, que os pego aquí. Os paso el correo. A ver, os paso más el correo global nuestro, porque más con estos días de puentes y cosas. Sí, todo clarísimo. Este es nuestro correo corporativo. Supongo que muchos lo conoceréis, ¿vale? Si acaso es mejor, a ver, luego tenemos el correo no el mío, el mío privado, pero sobre todo estos días que hay puentes y fiestas y algún día a lo mejor estamos, estamos de reunión o algo, este correo lo, lo, lo consultamos todos. vale. Por lo tanto, a veces es mejor si enviáis dudas aquí, lo enviáis a virtual ¿vale? y os podremos contestar si tenéis algún problema con la herramienta o con el curso o con cualquier cosa. vale. Eh, bueno, si acaso, espera, para la grabación para que no haya... Eh, espera.